¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, hasta hace minutos nada más estaban realizando tareas de limpieza y reparación de algunos de los vidriados del frente por la calle Peltier, que es el hall de ingreso por el cual los eh, referentes de Amupol habrían ingresado. Pero me voy a correr porque les quiero mostrar que acaba de para relevar a los que ya estaban desde esta mañana. Es importante la cantidad de policías que hay dentro y fuera de Casa de Gobierno, ya que muchos de los eh, retirados se encuentran también en la explanada de Casa de Gobierno y dicen que de ahí no se van a mover hasta que tengan una respuesta. Estuvimos hablando hace algunos minutos con el alcalde y dijo que si tiene que haber más incidentes que hayan, que ustedes se imaginen lo que pueda llegar a pasar hasta en tanto no se les pague lo que corresponde. Esa fue una especie de advertencia que dio alcalde hace unos minutos a Canal 7 y lo vamos a escuchar enseguida con respecto a lo que está sucediendo. Ustedes hacían un repaso cronológico sobre lo que había pasado esta mañana cuando un grupo de personas intentó ingresar por el hall llevándole un petitorio al ministro de Gobierno Ibáñez. Finalmente no pudieron dar con él y se se lo entregaron a otra persona. En ese momento también, alcalde, quedó dentro de Casa de Gobierno junto a otros participantes de la manifestación y fueron alcanzados por el gas pimienta. Mencionaban también que la comisario María Alejandra Alanís se encontraba al frente de los policías que estaban tratando de que no ingresaran los manifestantes al interior de casa de gobierno y fue alcanzada por el gas pimienta. Posteriormente cayó al piso y tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Podemos informarles que en estos momentos, si bien se encuentra fuera de peligro, está internada en terapia intensiva de la clínica francesa, como bien decía, y se le han realizado los estudios. Bien, vamos a volver en segundos con Silvia Santos que está en casa de gobierno donde todavía quedan algunas personas, ciertos manifestantes que se acercaron después de las 12 antes de vivir el momento de más tensión que fue más o menos a la una del mediodía. Querían entrar porque no salía Omar Felipe Alcalde, Exacto. titular de Amupol, uh -huh. que es esta agrupación mutual para personal de la policía. Bueno, eh, por un lado, a ver, el reclamo de ellos va directamente a la oficina.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 Todo esto en el marco de inflación que estamos viviendo en el país demora 6, 7, 8 meses en actualizar eh, lo, los salarios. Entonces, bueno, la protesta la ha canalizado la Casa de Gobierno, pero realmente es el Gobierno Nacional, la ANSES, la que está totalmente demorada en actualizar los montos. ¿Pueden colaborar de alguna manera? Ellos sí, dicen que pueden colaborar. Sí, sí, sí por supuesto que estamos colaborando, de hecho lo hemos recibido. Estamos elevando notas, es una lucha permanente que, que estamos dando en ese en ese sentido. Lo que pasa es que ANSES no saca las resoluciones para actualizar los montos como se tienen que ir actualizando. Imagínense, creo que la última fue a principios de año. Y es muchísima plata que se pierde con toda la inflación que han habido en esos meses. Seis y cuarto de la tarde, seguimos con este tema, lo sumamos a Pablo Gerardi y está con nosotros y le agradecemos su visita El titular de ANSES, Carlos Gallo. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. El gobernador dice que la última resolución que envió ANSES para poder destrabar este conflicto que hay o que se... Estas, estos aumentos para los jubilados fue a principios de año, ¿es así? No, no es así, claramente no es así. En el mes de, de agosto... Eh, se dio el aumento eh, de algunos procesos, recordemos que esto se tramita por medio de la Oficina Técnico Previsional uh -huh. de la provincia de Mendoza, como bien decían, dependiente del Ministerio de Gobierno. Esto se, se envía a una oficina que está en Buenos Aires, que es la unidad de trámites interjurisdiccionales que trabaja no solo las jubilaciones de policía y penitenciario de Mendoza, sino de otras provincias también, que son quienes eh, ejecutan ese proceso. Eh, una, digo, para, para contextualizar, ¿no? Eh, la movilidad jubilatoria siempre decimos que tiene cuatro aumentos al año, ese es un re, el régimen general, uh -huh. los docentes tienen dos aumentos al año uh -huh. en base a la paritaria docente. En el caso de los policías y penitenciarios retirados de la provincia, a cada aumento que da, enviar un informe al ANSES detallando eh, ese, ese aumento, por supuesto todo tiene un análisis de ANSES y se ejecuta el pago. Bueno, en agosto eh, se ejecutaron algunos procesos y... Eh, lo que ha ingresado al ANSES al día de hoy, todo se ha ejecutado y se ha liquidado. La última liquidación es del mes de octubre, del último mes, como todo proceso de pago en ANSES, eh, se, se implementa. Así que en diciembre van a tener eh, esos aumentos, quedando pendiente tres movilidades, agosto, septiembre y octubre, que mm, a la oficina del ANSES en áreas centrales no ha llegado todavía ninguna información. Y si me permiten, hago uh -huh. para aclarar algo que dijo el gobernador, digamos... El aumento que se, va, que se ejecutó en octubre y que se va a pagar en el mes de diciembre sí. eh, fue solicitado el día 29 de agosto por, por Lancés. Eh, se envió la nota con el requerimiento a la Oficina Técnico Provisional, desde Buenos Aires, desde Lancés, a la Oficina Técnico Provisional. El día 14 de septiembre, o sea, estamos hablando más de 15 días posterior, se reitera solicitando a la OTP que envíen esta información, es documentación, informando sobre el aumento, el día siguiente, el 15, se recepciona una respuesta por parte del OTP con información parcial, no total, el día 20, se, ANSES vuelve a solicitar cumplimentar la información y el día 29 de septiembre envía la documentación, o sea, un mes demoró la provincia... En complementar la, la información. El día 29 de septiembre de ANSES, pasa el proceso legal, los procesos correspondientes. En octubre ejecuta, los días siguientes ya ejecuta el pago Lances por por lo que vuelvo a repetir en diciembre se va a cumplimentar esos pagos. Entonces, hasta julio, si... hasta julio incluido. Que a los meses vuelvo a repetir agosto, septiembre y octubre que Lances todavía no recibe ningún tipo de información en, en esta oficina por parte de la oficina técnica. O sea, de la... lo, lo que ellos aducen, ¿no? Que se les ha dado un aumento del 16% en el año cuando tendría que haber sido 72, ¿no? Por ciento es lo que sí. ellos eh, manifestaron en el reclamo. Entonces, para pasarlo así como en limpio, digo, sí. ¿cuál fue? la traba o qué, qué, qué ha pasado es esta información que no es, se comunicó por ejemplo a la ANSES para que se hicieran los trámites es, pertinentes eh, por eh, es, esto es así es demora en el envío de la información por parte de la oficina técnico previsional a que le corresponde al gobierno exactamente claro. por parte de la oficina técnico previsional vuelvo a repetir es una serie de documentación que envían todas las provincias, digamos, sí. en este caso la provincia de Mendoza, es información que tiene que cumplimentar, que le envía al ANSES para que ANSES haga el análisis correspondiente y la ejecución. Vuelvo a repetir, cumplimentaron la documentación el día 29 de septiembre y nosotros en octubre ya ejecutamos el proceso de pago desde Buenos Aires. Vuelvo a repetir, esto no se no es. no está. no, no se administra, digamos, localmente, sino que son áreas centralizadas. El 29 de septiembre llega la información. En octubre se ejecuta el pago, en el mes de diciembre van a tener el pago de estos decretos, que incluso en algunas notas periodísticas el gobierno provincial hace alusión al decreto 377, el 937 y el 1177. Sigue quedando pendiente, agosto, septiembre y octubre, la ANSES sigue aguardando que el gobierno de la provincia envíe esa información. O sea, los últimos aumentos que se le van a computar o a pagar, que van a llegar al bolsillo sí. de los jubilados en diciembre corresponden al mes de julio. Exactamente. El, la o sea, movilidad cinco meses diferido. Claro. La movilidad, exactamente, que se paga, que se va, que se ejecuta en octubre y se paga en diciembre, es un 4% aumento de junio del 2022, el 5% aumento, otorgado por ese decreto que decíamos, uh -huh. el 377, para el personal policial y penitenciario de la provincia, para el mes de noviembre de, del 2022, eh, se incorpora la liquidación eh, a la liquidación el mes de julio también, ¿no? Ajá. El mes de eh, junio. Eso lo puede clarificar julio. porque no se entiende. ¿El ¿Noviembre Exactamente, noviembre, junio y julio, que se sigue aguardando el aumento de agosto, septiembre, octubre. Son 5% de agosto, 5% de septiembre y 5% de octubre. O sea, octubre. toda la escalada que, que, que ha puesto de nuevo el eje en una inflación al límite al, al o, o al, al filo de la hiperinflación uh -huh. que tuvimos desde julio para acá, lo han venido resistiendo con los ingresos que tenían el mes de junio uh -huh. los jubilados. Sí. Con ese nivel de ingresos. Claro. Exactamente, es tremendo, porque hemos tenido inflaciones sucesivas de entre el 6% y el 7% todos los meses. Claro, sí. y es ahí justo cuando se disloca. Veníamos con un techo de 4% hasta junio, julio, claro. y, después y se pasa y después al 7%, por, casi 8%. Por supuesto, también acá lo que, hay que, digo, lo que hay que tener en cuenta es que hay aumentos uh -huh. prácticamente todos los meses en este caso. digamos no eh, En el caso de otras provincias hay aumentos trimestrales, claro. digamos, se van acumulando. Acá son porcentajes menores que se van dando uh -huh. todos los meses. Cada porcentaje, cada aumento que se le da al personal en actividad se envía el informe de la Oficina Técnico Previsional de la provincia de Mendoza a Lances uh -huh. para analizar ese aumento, en el cual también hay un desglose de esa movilidad, digamos, porque hay que ver, claro. digo, son distintos ítems, ítems, exactamente, claro. entonces Ahora, se analiza cuál corresponde para, y cuál no. Perdón que lo interrumpí, sí. para que nos quede claro, la provincia decide un aumento, hay un decreto y dicen, es tanto porcentaje para los policías y, y en definitiva para los jubilados también. Claro, constatado, pues sí. ¿no? A ¿no?, de actividad con claro. los retirados, está atado ese mismo aumento. Después de eso, el siguiente paso del procedimiento es que la provincia, a través de la OTP, envíe documentación a la ANSES, a su oficina interjurisdiccional, en Buenos en Aires. Ahí, ¿qué tiene que hacer la ANSES? ...emite un dictamen en base a la información uh -huh. que la oficina, la, le, le, le envía a la oficina técnico previsional y automáticamente impacta eh, el aumento de, de la movilidad. Lo que pasó en septiembre fue, según nos dice usted, que era insuficiente la información enviada desde el Ministerio de Gobierno... Uh -huh. y eso... por... Eso fue en el último decreto, vuelvo a repetir, eso fue de los aumentos de junio sí. y julio. En o sea, eso fue lo que demoró, exactamente, que demoraron un mes en enviar la, la me documentación. Me Ahora, los aumentos de agosto, septiembre y octubre, no hay directamente información en ANSES. O sea, la OTP no ha enviado directamente... Uh -huh. Eh, el requerimiento, digo, entre la información que figura el decreto y el aumento, está un requerimiento del OTP, por supuesto, para que se aplique esa movilidad. Carlos, y sí, en, en medio de toda esta tensión, porque obviamente, eh, a ver, con el, ir de un lado y del otro tampoco no es suficiente, ¿no? Acá hay sí. personas que obviamente están reclamando algo que realmente necesitan, ¿no? Porque estamos, lo que decías vos recién, lo que hemos vivido, la inflación y demás, obviamente nos afecta absolutamente a todos. Pero digo, en este momento, en este punto... Eh, alguien ha llamado, se han comunicado, han podido dialogar, porque es lo que siempre se, se quiere, ¿no? Más allá de, de la situación y la tensión lamentable que se dio hoy en la Casa de sí. Gobierno, desde el Gobierno con la ANSES, ahora, frente a esta situación, han dialogado en este tiempo para decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿De quién es la responsabilidad, no? Si no tienen la información, bueno, ¿quién no la cumplió por parte de la oficina bueno. previsional para que llegara esto? Bueno, claramente la información que no la ha enviado, no la, no la ha enviado quien tiene que requerirlo, que es la oficina técnico previsional para los aumentos de agosto, septiembre octubre. Uh -huh. Lo único que nos ha llegado nosotros, sí. digo, porque vuelvo a repetir, esto no se trabaja en la regional Cuyo, esto se trabaja en una en oficina centralizada. Sí. A mí me llegó una nota que fue enviada por el ministro de gobierno y el ministro de seguridad por primera vez, nunca tuve un llamado telefónico, ningún tipo de requerimiento, esta nota en la cual nos solicitan que nosotros intervengamos para dar unos aumentos que ya impactaron en octubre y que se pagan en en diciembre. Esto fue ante el requerimiento y la inminente movilización que, que ¿Cuándo se fue? Estaba... Esa nota fue hoy. ¿Esta nota fue presentada el día 31, ah. la recibimos nosotros el día 31 de octubre, hace cuatro días. Uh -huh. eh, esa fue la única nota solicitando que nosotros intervengamos para algo que ya se había ejecutado y, vuelvo a repetir, hay tres aumentos que todavía la Oficina Técnico Previsional no los ha enviado eh, y, y me quiero agregar algo también, no la, la falta de información, digamos, no eh, de, hasta el momento, la única persona que yo he escuchado hablar por parte del gobierno, que es el propio gobernador, totalmente errónea, totalmente errónea, aduciendo una demora en lancés, solicitando trasladar un reclamo, digamos, desde, desde la casa de gobierno hasta lancés, eh, con, con información, digo, falta de información, eh, digo, ya no sé si hay falta de, de, de honestidad o de información, digamos. Ahora, usted uh -huh. dice, la única persona que hemos escuchado hablar hasta ahora, que es el gobernador recién, uh -huh. pero. Eso está manifestando exactamente lo mismo que decía hoy el gobernador. Ellos entienden que es Sansés el que tiene que movilizarse. Digo, porque ahí lo que le están pidiendo es que interceda por el mismo motivo al cual se refirió Suárez más temprano. El famoso aumento de, por eso. de hasta julio. Exacto, y que ese aumento que ya se había ejecutado en el mes de octubre, digamos, ¿no? Requiriendo un aumento que ya se había aplicado en el mes de octubre. Uh -huh. Vuelvo a repetir, se aplica en el mes de octubre impacta en el mes sí. de diciembre. Todo beneficio previsional, incluso cuando se da de alta una jubilación... A los 60 días es el primer pago, cuando se presenta sí. la partida de nacimiento para comenzar a cobrar la asignación universal. Propios procesos de pago. ¿Se claro. puede establecer de, de cuánto es la demora? Porque, por ejemplo, esto que llegó el 15 de septiembre, que usted nos decía, sí. ¿cuándo hubiera sido lo óptimo que llegase a las oficinas de ANSES en Buenos Aires para que los jubilados cobraran lo más rápido posible? Bueno, nosotros no nos llegó el día 15 de septiembre, digamos, nos llegó el día, eh, nosotros desde el ANSES lo requerimos el día 29 de agosto. De agosto, Bien. sí. Digo, ¿es lo que demora Eso hubiera sido lo óptimo, que llegara por la lo menos días... Por supuesto, y fíjense que nosotros el tiempo de demora que tuvo el ANSES eh, no alcanzó una semana para poder implementar el, el pago. El resto de la demora fue todo por parte de la Oficina previsional, Técnico Previsional, vuelvo a repetir, acabo de decir, uh -huh. incluso las fechas precisas que han informado claro. de la Unidad de Trámites Interjurisdiccionales. A lo que también quiero agregar algo, hay contacto permanente de la Oficina Técnico Previsional no solo de la Oficina Técnico Provisional de Mendoza, sino del resto de las, de las, de provincias. las provincias, exactamente. ¿Y cómo con...? Ah, perdón, Paulito. No, no, sí. eh, quería preguntar para poner en contraste, este incidente con, con este tipo de derivación, en una queja que aparece absolutamente legítima, uh -huh. se si han tenido que sostener este tiempo con esos ingresos. ¿Pero esto es habitual que se demore tanto tiempo, incluso entre dos o tres meses, en aplicar un incremento inflacionario? Eh, vuelvo a repetir, depende de la demora que envíe la Oficina Técnico pero, Provisional. Pero, pero anteriormente, siempre, ¿había sucedido siempre, una extensión así? Siempre la, lo, los impactos de las movilidades, como todo puesta al pago del ANSES, son 60 días para que, para que se ejecute. Pero Pablo pregunta la demora en la documentación claro. enviada por provincia. Si el año pasado, por ejemplo, ah, se demoraron claro, tanto no. entre bueno, sí, el José, decreto sí, sí. y el envío de. Sí, en general hay, hay, hay una demora bastante importante en el caso de de la provincia de Mendoza. Bueno, algunas cuestiones se han hablado, digamos, no eh, incluso los reclamos de la, de la mutual que dicen incluso falta de personal en la Oficina Técnico Previsional, digamos que, digo, yo entiendo, no, no, no es algo que, que nos competa a la ANSES, es competencia del, del gobierno de la provincia de Mendoza. Eh, digo, arbitrar los medios para que esta información Pero es, llegue correctamente. Esa es una perspectiva que hacen los policías retirados, que falta gente en la oficina bueno, de, que depende del gobierno. es uno de los reclamos que yo al menos he visto por, uh -huh. por, la, por las redes eh, sociales, nosotros tenemos vínculo con, digo, con la mutual, como tenemos un vínculo con las mutuales en general, digo, con los sindicatos. Uh -huh. eh, y bueno, y toda la información que nosotros hemos ido teniendo, le hemos ido, se lo hemos ido trasladando. Vuelvo a repetir, hay mucha demora por parte de la Oficina Técnico Previsional, por parte del Ministerio de Gobierno que por otro lado no ha dado ningún tipo de respuesta no vuelvo el, a repetir, fue el sí. único el único interlocutor fue el gobernador dando uh -huh. información totalmente errónea. ¿Y cómo continúa esto Carlos? bueno ¿En el medio de todo esto? ¿Qué, qué, qué va a pasar? Bueno, Porque ¿cómo se soluciona esto? El, el, la, la movilidad, sí. digo para el mensaje, digamos, para los retirados, sí. digamos, no en el mes de diciembre se les paga ese aumento que dijimos del mes de junio y julio que Vuelvo a repetir, la información le envió el día 29 de septiembre la Oficina Técnico Previsional y los aumentos de los meses de agosto, septiembre y octubre... ¿Pasarían para el año siguiente? ANSES está guardando que envíe la información y sí, digo, tiene que tener el análisis correspondiente y lo iremos a ejecutar cuando... Digo, se irá a ejecutar de la Oficina de Trámites Interjuridiccionales. Por supuesto que si eso se paga, si la información la envían eh, es durante el mes de noviembre y se ejecuta durante el mes de noviembre, el proceso de pago se irá implementar para el mes de enero. Carlos, eh, le agradecemos mucho que haya venido. No sé si quiere decir algo más. Eh, no, no, no. Yo creo que eh, me parece que es importante poder transmitir esta información. Eh, es información que a mí me ha llegado de, de, de, esta, de esta oficina a partir del, del reclamo. Y uh -huh. bueno, por supuesto, acompañar el, el reclamo y solicitar al gobierno de la provincia. Digo, nosotros también estamos a disposición. Cada vez que el gobierno de la provincia ha requerido algo del ANSES, nosotros hemos estado a disposición. Tenemos coordinación en ningún caso, en ningún momento, con el Ministerio de Seguridad y el, y el Ministerio de Gobierno, pero por supuesto que también estamos a disposición para poder interactuar en el caso que sea necesario. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, favor, gracias, gracias Carlos. Carlos Gallo, el titular de hablando con nosotros, diciendo que eran incorrectas, según su visión, las frases del gobernador Suárez, y además manifestando que hay una falta de coordinación con dos ministerios que son esenciales para destrabar esto, gobierno y trabajo y el propio de seguridad. Exacto. Bueno, vamos directamente a escuchar, porque tras los incidentes también hablaron desde Amupol. Exactamente, vamos a escuchar a su titular, alcalde, que nos decía cuál era el eje de su reclamo. El incidente concurre por como un acto de represión, digamos, simple, de no dejar entrar la gente al, a la sala de estar. Provocada. Por la impaciencia de que el ministro de gobierno no, no ofrecía un. no nos atendía. Ustedes quisieron entrar inmediatamente fueron repelidos por la policía. Sí, así es. Con gases lacrimógenos, me decía. Con gas pimienta. Gas pimienta. ¿Y hubo personas heridas por el lado de Amopol? Están eh, con problemas de la vista. Y. Y la pobre oficial de esa que está internada.